Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O oh, qué sé yo, qué hora sean en el país que estén viendo este video. Bienvenidos sean una vez más a mi canal y el día de hoy eh, vamos a hacer un herir a este badulaque que ni siquiera sabe gobernar. Sí, a él, para que no haya una impresión. Para culminar de una vez esto y empezar el hermoso espero que les voy a dejar, me gustaría resumir brevemente algunos puntos. Voten por mí y les daré libertad de expresión. Sí, libertad de expresión. No Sergio, no Leonardo. Bueno, y con esto concluyo. Este. Esta horrenda intervención que, que, que he tenido Bueno, ahora sí, sin más preámbulos Empecemos este experimento Bueno gente, hasta acá llegó este Spedrum. espero que lo hayan disfrutado y pues, les saquen provecho a esto, le den like y se suscriban. A ah, decir sí, verdad, este ya lo venía haciendo desde la, la semana pasada y pensaba subirlo ¿no? cuando vaquen al presidente, a este ex burro que teníamos desde presidente. Y bueno, he estado esperando el momento y por fin ha llegado y gracias por verlo bueno, como dije anteriormente no se viene suscribirse y hacer todo todo esa, esas cosas que ni siquiera sé por qué por qué mismo lo menciono y ni, si, ni, siquiera, ni siquiera sé qué estoy haciendo yo pero bueno y así quedó este resultado hermoso, bello y admirable una, una obra de arte Mírenlo, mírenlo. Pero miren su riñón. Está hermoso. Bueno. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.